El año pasado se organizó una Meetup de Wordpress en Marbella organizada por Roberto Miralles y este año pues bueno, nos dio el testigo a nosotros eh, para organizar otra Meetup donde nos reunimos todos los frikis de Wordpress de la zona y fuera de la zona y, bueno, se basa principalmente en, en pasar un, un gran día, estupendo, con muchas ponencias sobre Wordpress, muchos profesionales contándonos todas las novedades, técnicas. Este año va muy dedicado al tema del e-commerce y entonces pues va a haber modelos de negocio, es, es, plugins e incluso cómo hacer un tema desde cero. Y lo que esperamos pues es pasarlo muy bien y además este año volvemos a la carga con, con, con siendo un evento solidario y que a la gente que no se le olvide que se traiga algo de un kilito como mínimo de comida solidaria porque va a venir el banco de alimentos a recogerlo. Nos reunimos unos cuantos, que nos hemos preparado algunos temas. A mí me ha tocado hablar sobre cómo montar una tienda online con Wordpress, que como bien sabéis con Wordpress también se puede. Cómo se monta una tienda online necesitaría algo más de media hora y el tiempo que tengo es media hora. Eso significa que voy a tener que hacer algún truco de magia. Ya sí. lo tengo todo pensado. O sea, yo voy a preparar un tutorial para explicar cómo se, explica, eh, para explicar cómo se monta la tienda online y me lo voy a poner en la pantalla, entonces las cosas más relevantes las voy a ir explicando en directo y las menos relevantes se van a quedar en la pantalla y luego como al final compartiré la presentación, pues eh, la persona que quiera profundizar más y que quiera eh, profundizar en todos los detalles que durante esa media hora no da tiempo a explicar con detalles, pues se quedará con la documentación y podrá, puesto que ha estado atento, pues podrá intentarlo desde casa o desde su ordenador. Esa es la idea básicamente, dar lo más eh, interesante en directo y el resto pues darlo para que la gente lo consuma ya enlatado, eh, a su gusto. Sí, ciertamente voy a intentar explicar las posibilidades que, que hay ahora mismo con, con WordPress para que todo el que decida montar un sitio web con la, el, el estado de crisis que hay por todo el mundo, eh, pueda encontrar en WordPress un, una herramienta bastante útil para empezar a, a conseguir algún dinero con su sitio web. Eh, voy a explicar desde el de nivel, que, que, para el que no tenga ningún tipo de conocimiento técnico, qué posibilidades tiene de, de empezar a rentabilizar su sitio web con, con WordPress. Eh, siguiendo con, con, con algunas plataformas eh, más populares que, que hay en, en internet ahora mismo y eh, más adelante pues eh, terminaré con temas un poco más avanzados para el, el que sea desarrollado técnico y aún no se haya eh, decidido a, a empezar a sacar partido económico de, de su sitio web. Entonces, pues, eh, espero que, que cubra un poco todos los perfiles desde la iniciación hasta más avanzado, viendo todas las posibilidades de rentabilización re del sitio web. El tema de la formación online con Wordpress, que creo que es bastante interesante. El, ha cambiado mucho por con, con nuevos plugins como este Sensei y, y tal. Y aunque también puede hacerse de manera gratuita, realmente creo que, que es bastante apropiado para estos momentos porque es una idea de negocio muy factible para todo el mundo, muy al alcance de todo el mundo. son como Es muy asequible tanto económicamente como eh, por la usabilidad normal de, de Wordpress, ¿no? A ver, y una cosa muy muy sencilla, muy en plan, como ha comentado Andy, muy en plan casi tutorial para que veáis por dentro o la gente que no lo conozca pues pueda ver un poco por dentro el manejo del plugin y qué cosas se pueden hacer, qué cosas no y cómo se puede utilizar para para bueno para un pequeño negocio, puede ser para, un, para cualquier experto, ¿no? enfocado sobre todo a enseñanza no homologada, claro. Siempre se ve la parte legal como, el, el digamos, la, la, la parte de, de obligado cumplimiento. Vamos a darle un poquito la vuelta y vamos a utilizarlo como una ventaja competitiva para que los contenidos que incluyamos en WordPress sean no solamente de calidad, sino que además eh, cumplan todos los requisitos legales que generen confianza en el consumidor, en los usuarios, en los participantes en foros, etcétera. Entonces, lo que vamos a plantear en la ponencia del día 30, Será un poco revisar y repasar los aspectos legales que todo sitio web, en Wordpress o en otras plataformas, pero en este caso en Wordpress, se deben cumplir. Hablaremos un poquito de las cookies, hablaremos un poquito de protección de datos, un poquito de los avisos legales y contenidos que deben incluirse cumpliendo con la ley. Y vamos a hacer un poco más de hincapié en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa en materia de e-commerce. Y además que yo creo que es interesante hacerlo en este momento, puesto que no sé si sabéis que ha habido un cambio normativo, que eh, la ley de defensa de consumidores y usuarios se ha modificado y que estas modificaciones van a entrar en vigor dentro de muy poquito, eh, a mitad de junio. Entonces, vamos a revisar todos esos contenidos legales que deben cumplir las tiendas online y vamos a tener en cuenta esas novedades legislativas. Así que yo creo que eh, eh, no, vamos a esperar que no sea aburrido y que por el contrario, pues sea un, un planteamiento práctico de los requisitos legales a cumplir en toda tienda online. ...asistentes puedan llevar unas, unos conceptos básicos de cómo crear un tema, porque yo creo que es, un, eh, es algo que la gente cuando se pone a hacerlo por primera vez, pues eh, tiene algo de miedo, eh, es algo que puede asustar, entre comillas pero que van a ver que es muy, muy sencillo, es decir, no tiene eh, nada de ciencia seguir unas cuantas pautas básicas y en eh, media hora espero que, que sepan por dónde tirar. Bueno, lo que voy a hacer, obviamente la, la ponencia la compartiré, el, el PDF, y también espero, si soy capaz, si me da tiempo de hacerlo, eh, hacer un pequeño un pequeño manual con, con los tips básicos pues para que una persona que parte desde cero, obviamente con eh, conocimientos básicos de HTML, CSS y PHP, que es lo básico para poder atacar un tema, eh, pues pueda eh, tenga una guía de iniciación. y voy a como repasar un poco las posibilidades en, eh, de Wordpress multilingüe, cómo, lo, cómo se puede hacer y después eh, hacer una presentación de WooCommerce o de Wordpress Ucommerce. Eh, eh, hay una explosión de tiendas online en España, creo que en todo el mundo, pero yo sé precisamente que en España. Por eso también voy a enfocar un poco en esto, en comercio electrónico multilingüe, que es como lo suyo, ¿no? Cuando tienes una tienda o un servicio que vendes, poder aprovechar de WordPress y bueno, de la web vendiendo en todo el mundo o ofreciendo servicios en todo el mundo? Realmente vamos a intentar orientar todo el tema de Responsive eh, super localizado a lo que sería eh, comercio electrónico con WordPress, ¿no? O sea que yo creo que fundamentalmente si nos da tiempo y yo creo que sea lo interesante, el, digamos lo común en todos los proyectos eh, que se trabaja en, sobre comercio electrónico es el tema de las imágenes no el, al final el producto lo que estás vendiendo sea producto físico sí. o producto digital al final lo que lo que llama son las imágenes ¿no? entonces hacer una una correcta gestión de las imágenes que sean fluidas que eh, veremos un poco de CSS no que se adapten bien en, en nuestra en nuestro diseño responsive, ¿no? Que no se salgan de la pantalla, que no hay que hacer zoom, que todo esto principalmente importantísimo, ¿no? Y ya después vamos a ver cómo utilizar algún CDN, por ejemplo, el que nos permite eh, la gente automática con, con el módulo fotón de, de Jetpack. Fantástico, ¿no? O sea, liberarnos de esa carga de, de esto. Vamos a ver algún plugin para, para trabajar con la carga... Eh, digamos, dinámicas de imagen según qué dispositivo. Eh, si estamos en un smartphone, no necesitamos la imagen de 1.200, ¿no? A lo mejor con unas de 400 píxeles de ancho nos sirve, ¿no? O sea, que vamos a meter ahí un poco el dedo en la llaga y, y optimizar todo todo mucho eso eh, Que, bueno, que principalmente eh, mejora claramente la, la velocidad de carga de la web, lo cual tiene incidencia directa sobre la, la experiencia de usuario. Y como no, sobre, sobre el SEO, ¿no? O sea, que ya sabéis que Google ahora está mirando entre otras cosas, sobre todo el tema del responsive, pero también el tema de la velocidad de carga. Mi idea para, para Marbella, y por lo que estuvimos a, hablando, era hacer un pequeño repaso de lo que es WordPress porque hay mucha gente que ha llegado en la 3.8 o en la 3.7 o ha llegado a partir de la 3.0 y no sabe qué es lo que había antes, cómo hemos ido evolucionando, cuáles son las cosas que hemos ido consiguiendo. Y entonces, eh, bueno, pensé que, que una de las cosas que se podía hacer era dar un poquito de perspectiva histórica de cómo se empezó y cómo se ha ido avanzando, cómo se abrieron plugins, temas, cómo se empezó a trabajar con con todo el tema de los ganchos, los hoops, cómo se prepara todo para programadores para que pudieran hacer todo lo que pueden hacer ahora mismo, cómo se llega a, lo, a los plugins un poquito más complejos, los premium, el WPML del que nos hablará Amit, un poquito de Google Merck que también nos hablarán por ahí, el, el cómo se enganchan, cómo funcionan y después también mmm, mi idea es enseñar un poco de lo que ya está publicado, pero que normalmente la gente no se pone a buscar sobre WordPress 4.0, cómo va a ser, cuáles van a ser los cambios, eh, también las funcionalidades nuevas de Jetpack las funcionalidades nuevas de, de XMED, las cosas que hay nuevas para multisite y hablar también un poquito de cómo ha cambiado WordPress desde que existe WordPress Va a ser todo mucho, mi intención es que sea en en visiones a través de, de pantallazos y poder ir contando un poquito sobre ellos porque también me interesa que haya un poco de tiempo para que la gente pueda preguntar. Y bueno, hacer un repaso de, de 11 años en 20 minutos, pues, que correr un poco. Pues, eh, yo, yo supongo que, que algunos de los WordPresseros que han visto el cartel se habrán echado las manos a la cabeza y estarán pensando que quién es este. No, la, eh, no es el SEO ha muerto, no es una afirmación, sino es una pregunta. El SEO no ha muerto ni muchísimo menos. Todos sabemos que existen todavía muchísimas técnicas de SEO que son eficientes de cara a, a Google y, y a los buscadores. Lo que intento es poner sobre la mesa es eh, tal vez eh, la falta de interés que a veces ponemos y ponen muchas empresas o, o programadores de, de web en el, en el sentido de que de la importancia que tiene ahora mismo utilizar las, eh, las herramientas de geolocalización, el tagueo de imágenes, el tagueo, eh, la, la, la inclusión de, de todas las referencias en la web en cuanto a nuestra dirección, teléfono y tal. Cosas tan tontas como simplemente poder eh, hacer el teléfono accesible para que se pueda eh, hacer la llamada desde el móvil, sabiendo que el 80% de los usuarios está ahora mismo utilizando las webs desde los, los dispositivos móviles. Entonces, eh, se supone que yo voy a hacer una visita virtual, eh, voy a mostrar cómo se hace una visita virtual para Google Business Photos, eh, cómo se integra de una visita virtual dentro de Google una página web, que eso no tiene secreto porque es copiar y pegar el iFrame en cualquier sitio, pero eh, lo que hay detrás de eso es el posicionamiento que genera el, el utilizar todas esas chiches de Google como es una cosa tan tonta como la inserción de una visita virtual de un Street View en una página web, eh, como apoya a los resultados de búsqueda de una página que tenga, un negocio que tenga una visita virtual hecha por Google Business Photos. Eh, no sabemos en este momento si realmente vamos a poder hacer una visita virtual de Google para la el Andalucía Lab, que es el edificio donde vamos a hacer la, el, el, el Meetup, eh, en cualquier caso vamos a hacer la visita virtual como sea, eh, si no la hacemos para Google la hacemos en el, en el sistema tradicional con el que vengo pegándome desde el 98, o sea que si la primera la conseguí publicar en 1998 a estas alturas no creo que tenga mayor problema publicar una virtual estándar. Eh, sería ideal que la pudiéramos hacer para Google, en cualquier caso vamos a enseñar pues, todos los procesos desde el que se encarga hasta que se desarrolla la visita virtual y vais a estar ahí viendo el cacharro, que no tiene tampoco mucho secreto, no, vais a, no me vais a ver llegar por ahí con un sombrero y ocho cámaras, eh, ni nada por el estilo, o sea, es una cámara con un ojo de pez bastante estándar.